Político e historiador con una prodigiosa producción literaria que incluye 26 libros, más de mil artículos de revistas y miles de discursos y cartas, Theodore Roosevelt nació en Nueva York en 1858. Tras estudiar cuatro años en la Universidad de Harvard, ingresó de inmediato en política. Elegido gobernador del estado de Nueva York en 1898, en 1901 accedió a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos tras el asesinato del presidente McKinley. Tres años más tarde fue elegido para un mandato completo como presidente. Theodore era primo en quinto grado de Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos entre 1933 y 1945. Theodore Roosevelt jugó un papel destacado en la extensión del uso del arbitraje a los problemas internacionales en el hemisferio occidental. En 1902 tomó la iniciativa de abrir la Corte Internacional de Arbitraje en La Haya, que, aunque había sido fundada en 1899, todavía no había sido convocada. En 1906 recibió el Premio Nobel de la Paz por haber negociado con éxito el cese de hostilidades en la guerra ruso-japonesa de 1904.